Yeah, es el ático, es la D homie, es el crudo homeboy, ah, yo Cuando la H muda me encargo de darle ruido, no te hablo de lo que doy, te cuento de lo que he sido En la música y sida yo tengo la cura, depende de ti encontrar la vacuna Fuga, vamos por lo que queremos, la vida es injusta y justo me lo merezco más de 100 perras dominadas por mi labia. Voy de caga palos antes que den la contraria. Veinte cigarros, 12 guamones, todo está en orden Mil motivos, sin razones a la voz de sobres. Un Mex en Mex negado a limpiar Backyards. Huerfa de MP busco el varo pa' ser Batman. Yeah, es el crudo homeboy. Es el ático. Yeah, es la de homie, los de Urano. Ah, uh. yeah, esto es México cabrón. Yeah. Representando el norte, Monterrey, Nuevo León, yeah. el ático en la casa, el crudo García, el que es hey, tu problema más grande. Ay. Yeah.